sabrá que en mi mente camina, se pasea mientras baila ya, con ese sombrero mexicano y maracas. Mi sonrisa no lo puede negar, en esas mejillas, esos los que Me atrapa, no puedo escapar. Me enamoré de aquel que ocupado está. Olvidarme de ti, no creo poder lograr. Ser paciente, esperar, en dos años o más. Nuestros caminos se crucen en ciudad blanca. Lo que yo sentía Fue torpeza o valentía En esas mejillas Esos hoyuelos que hacen suspirar Y su sonrisa me atrapa No puedo escapar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 Ser paciente, esperar, que en dos años o más Nuestros caminos se crucen en Ciudad Blanca En Ciudad Blanca